Buenos días, buenas tarde, buena noche En esta ocasión estaré iniciando una sección donde es todo a pila En esta ocasión le va a tocar a este módulo Tengo uno anterior, que este, lo compré por equivocación pensando que era Bluetooth No, Wi-Fi y es Bluetooth, me equivoqué Entonces lo estuve usando durante un año con pilas Es decir, venía con una pila de estas Y la pila se gastó, creo que a los seis meses, duró seis meses con esa pila entonces fue el punto compré otra, eran 3 dólares y pico o algo así, es decir, casi 4 dólares, con todo y envío, una sola pila. Soy vago, no me gusta ir a la tienda a comprar las cosas. Entonces, esa pila duró 6 meses más. Después el, el aparato duró como otros 4 meses y algo, uno de ellos apagado y otro de ellos, venían dos. Yo me compré dos en ese momento porque quería tener uno en mi cuarto y uno en la sala, pensando que eran por Wi-Fi. Y me di cuenta que eran por Bluetooth, entonces tienes que tener la aplicación. Lo que me gusta también de ello es que puedo descargar los datos. y es siempre están monitoreando la temperatura. Y los guardar los datos en la aplicación de celular, claro. Si tú no descargas los datos, se pierden los datos. Es decir, estos tienen un, creo que 10 o 15 días de guardar datos internamente. Entonces cada 15 días o menos de ahí tienen que ir abriendo la aplicación y descargando datos. En cambio, estos no. Estos censan la temperatura cada hora. En fin, después, a principio de año, es decidí este año, me decidí, voy a ponerlo por decir, con pilas recargables, ya que la tenía y había hecho, y sí, ya que la había probado y todo esto. Esto era de un Powerbank que tenía anteriormente, que se dañó el módulo de Cali de Cali. Entonces estaba un, es decir, por ahí, tenía el lo desarmé, cogí este módulo, este es un mini USB, en ese momento no tenía el USB-C es hice esta pieza en, en el programa, una 20 minutos ahí, es decir como esta pila, antes de es decir, para ponerlo en contexto esta pila es de 3 voltios esta pila, como voltaje mínimo llega a unos 2.5, el módulo creo que corta eh, pero a 3 voltios sigue funcionando muy bien, el problema es que es, cuando pones a cargar es decir, cuando pones a cargar directamente la salida, se pone a 4.2 voltios, entonces esa era mi duda, de que si, este, si esto podía soportar 4.2 voltios. Entonces, hice la prueba. No me importaba mucho si se dañaba, porque ya me había comprado esto y estaba al esperar espera que me, me llegaran. Entonces, lo conecté directamente así, con el módulo, sin la pila. Conecté la salida de la entrada y lo, y lo probé. Funcionó, es, es decir, conectando la entrada de 5 voltios, me daba 4.2 y funcionaba la salida. Y decidí al malo así en pila. Entonces. Tengo otro. Es decir. Estará apareciendo una foto. Algo así. En la pantalla aquí. Entonces. Tengo este ahora. Y lo voy a poner a pila. Con estos módulos. Que son USB-C. Y en vez de una pila. Va a llevar dos. Porque quiero durar más tiempo. Ahora haré unas pruebas. Para ver cuánto qué es cuánto consumen. Y si funcionan a a 3 voltios como mínimo, si pueden funcionar, vamos a verlo. Entonces, aquí vemos lo que está consumiendo con 3 voltios como mínimo. Es si la celda va en 4.2 voltios y se va a ir decayendo de, de eh, la capacidad que tenga. Entonces, estamos viendo aquí su funcionamiento. Si está sigue funcionando y todo va bien, esto es una. Toma, mira, ahí me, me dio, es decir, creo que cada vez que llega a 100 miliapel es que está enviando información a la aplicación, es decir, al sistema. Porque este por Wi-Fi. Ahora... Tengo todos más. Es decir, cuando lo compré, compré todo por equivocación. Sí, me salía más barato, creo que lo pondré por pantalla y cuando me salían esos lo compré por equivocación pensando que era este. Porque este es eh, para control remoto. Si se me fue la, la señal ahí en un momento a mí. Este para decir, hace lo mismo. Si se ve aquí, mide la temperatura, mide la humedad, el tiempo, la fecha, te lo puede dar todo eso. Pero la diferencia por qué lo quería también. Es decir, por qué quería este, que fueran estos dos, es eh, que me da para eh, control remoto. Y eso viene muy bien, porque hay cosas en en en siempre que uno tiene que es por, por el control remoto y es engorrioso. Siempre tienen otro remoto. También. poner la aplicación. Que no entiendo muy bien. Cómo hace que esto funcione con Alexa. Es decir, Dice que se puede manejar con Alexa. Y todo eso. Claro. La parte de temperatura. Te la puede, te la puede dar. Y entonces. Cuando tú le preguntas a Alexa. Sobre el módulo. Entonces. Como podemos ver. Aquí. En este. Te da todas las indicaciones. Para que funcione. o Si controla el dispositivo. Que puede funcionar. Hay una gran lista. Aquí también te dice. Esto es un ejemplo: este es el modelo, este, este, este, este modelo y este, este modelo. Yo lo voy a hacer los tres a pila. Si cada uno va a tener dos pilas, para más o menos promediar, vamos a ver si los cálculos me dieron para seis meses o nueve. Vamos a ver para cuánto me da eso. Entonces, aquí vemos la frecuencia que te permite dos: esta. Sí. Es decir, en esta frecuencia, esta velocidad va a necesitar. Y este, esta esa frecuencia, lo voy a comprobar ahora si funciona bien en la temperatura de funcionamiento, si le, el, el factor de error, las medidas, todo esto. Estas medidas son importantes para cuando estemos haciendo. Porque a poner dos pilas, voy a, voy, a, voy a aplicar a continuación el dilema que tuve con las pilas: ¿dónde ponerlas? Entonces vamos a conectar esto. Este también lo configure ya y todo eso es fácil, no tiene mucha, muchas complicaciones. Un led encendido te va a conectar el wifi en algún momento, no tiene mucho tiempo. Que okay, cambió este consume un poco más. Entonces, esto tendrá una, una cantidad. Este yo voy a usar una pila con mayor capacidad que es los dos. Bueno, no van a estar muy lejos, Vamos a entre el 79... 78 79% de la capacidad de la pila Este va a usar el, el, la capacidad más alta Parece que tiene problemas porque no se conecta Pero te llega, este más o menos siempre está consumiendo... 30 y pam, bim, ahí ya cambió Es decir, no me fijé porque tengo que mirar uno y mirar el otro No me puedo estar ahí mirando los dos juntos entonces, en un punto cuando esto cogió señal, esto llegó a 100 mA, que es el punto más alto de consumo a 3 voltios. Entonces, muy bien. También me da curiosidad que tiene adentro. Este ya lo abrí. Estaré poniendo en una esquina y como abrí, lo abrí. Lo componente interno. Entonces, ok. Ok. Me puse a revisar la ver si podía cambiar los componentes. Es sí, decir, a esta, volverla como a esta. Pero me di cuenta que es un poco imposible. Empezando por. Por aquí, por este módulo. Está muy bien especificado para. ¿Qué modelo es? Es decir, aparte de, aparte de los componentes que se notan aquí. Que aquí no está, por ejemplo por aquí también Aquí no están, ni aquí, componente que faltan ¿Se podría? Sí, pero es un poco engorrioso y todo eso, así que mejor lo dejaré así También, eh, lo necesito que estén abiertos porque necesito donde conectar los, los terminales para que se alimente directamente Porque pienso que ya lo voy a poner así en un futuro quiero ponerle un botón para que la pantalla se ilumine. Porque se ve bien, pero cuando está derecho o tú no lo ve bien. Me gustaría que también podés verlo de noche. Si ¿sí? Yo voy de noche y sé dónde está. Le doy. Y veo lo que tiene la pantalla. También. o Dejarlo un poco retroiluminado de noche. Y todo eso. Como aquí tengo espacio. En este caso. En este no hay mucho. Pero con lo, con lo que voy a imprimir para ponerlo con las pilas. Se podría... Más en el futuro, pondré un botón para darle y que la pantalla se retroilumine por unos minutos. Así puedo ver de noche, de noche, o decidale y poder verlo mejor. En este caso también tiene un ley para lo de transmisión y recepción de, de la señal. Entonces, tengo que ver también cómo lo afectaría. Entonces, ahora empezaré explicando el dilema. ¿Qué es el dilema? Las pilas. ¿Dónde ponerla? Al principio pensé ponerlas a los lados mm, Es decir, poner dos pilas. Así. No me gustaba tanto la idea porque se iba a molestar mucho. Después pensé ponerlas aquí atrás. Entonces iba a ser un vuelto muy grande. Claro, yo quería ponerlo y teniendo en la mesa. No como este. Que me pasó el problema de que al hacerlo, yo lo pongo en la mesa y no se queda. Se va por el peso de la pila. Por eso el otro tiene la pila arriba. También porque me, me, veía mejo, me venía mejor donde lo iba a poner. Que era en, un, en una tantería que tiene mi escritorio encima. Me quedaba mucho mejor ponerla ahí. Entonces pensé, lo pongo aquí atrás. Así lo que, lo que voy a enseñar en, en impresión, puedo ponerle esta tapa. Y que me quede más o menos derecho. Aquí estaré poniendo un pequeño vídeo. De cómo quiero que, que, que hubiera quedado Pero tampoco me gustó Debo pensé pensé ponerle una sola Como el otro Ponerla aquí arriba, aquí Con el pequeño módulo que imprimí Pero no me gustaba cómo quedaba también No me iba a dejar que la pestaña se abriera Que era el punto de ponerla así Y pensando y pensando Duré como 3, 4 semanas Ya película de etapa, cuál Vean y so, la misma etapa, es lo mismo entonces, me pasó lo siguiente. Dije, bueno, serás dorado. Entonces vino la odisea de una, dos, tres, cuatro, cinco veces haciendo la pieza. Hasta que la sexta me salió...